Lo que hice un día fue poner en el buscador de YouTube, eh, curar una herida, porque dije, a ver, ¿qué, quién, quién, ¿qué se está haciendo a nivel de salud en, en YouTube? Y cuando puse cómo curar una herida me salió un bolero, un bolero sudamericano pues, que se titulaba cura una herida. Y era el primer resultado de, de muchos. Y tuve que ir hasta la cuarta o quinta página de buscador, hasta encontrar uno, específicamente de heridas y aún así ese vídeo era feo, con mucha sangre, con una herida fea, mal grabado. Entonces, como vi que no se estaba haciendo nada, me decidí y con una videocámara casera empecé a grabar pues eso, cómo curar una pequeña herida, que fue mi primer vídeo. Luego pues ya he ido complicando un poco los temas, he ido a, a la vertiente de los consejos de salud y el autocuidado y ya tengo 100 vídeos publicados en, en, el, en el blog. Más de un centenar de vídeos sobre consejos de salud de entre 1 y dos minutos. Esa es la labor de esta enfermera barcelonesa, Rosa Pérez, en el blog de Rosa, mientras prepara su tesis doctoral sobre el lenguaje audiovisual aplicado a la educación para la salud. Entre tanto, su día a día lo vive a golpe de urgencias. Eh, mi trabajo en, en, digamos, en el mundo 0.0 ¿no? es un trabajo de coordinación de emergencias... Y el trabajo que hago en el blog es más de atención primaria. Lo podríamos considerar que es un trabajo de educación para la salud, de educación para el autocuidado. Cosa que en mi trabajo diario no puedo hacer, ¿no? Porque en realidad cuando estás en una emergencia poco margen hay ¿no? para, para hacer una educación sanitaria. Entonces mi vocación en realidad es más la educación sanitaria y el apoyo, la ayuda al autocuidado. Y por eso mi vertiente virtual se encamina hacia ese campo. Esa tarea de divulgación de consejos y educación sanitaria en el blog de Rosa le ha valido el reconocimiento público con distintos premios y la posibilidad, compartida con otras enfermeras, de ver en ello una salida profesional. Existe también una salida profesional que no es nada desdenable, que, que se pueda hacer, ¿no? Y que con las tecnologías podemos ayudar a los demás, ayudarnos a nosotras mismas y ver otras perspectivas laborales. En mi caso, pues, colaboro con el... Colegio de Enfermería de Barcelona haciendo vídeos para su portal de, de, de Consejo de Salud de Enfermera Virtual. He colaborado para, también para la industria farmacéutica y para otros portales de, de consejos sanitarios como cuidadoras.net de la Junta de Andalucía. ¿no? Estamos con Santiago, un técnico especialista en audífonos, y él nos muestra cómo se cuidan en casa. Sigue estos consejos. ¿Utilizas siempre el producto para limpiar tu audífono? Rosa y su blog quieren servir a esa asignatura pendiente de los ciudadanos españoles que es la educación en salud y que ahora, en tiempos de crisis, todos reclaman porque, además de ganar en salud, reduce costes sanitarios.